Bienvenidos amigos nicotecnianos a una nueva clase hoy vamos a dibujar vamos a dibujar pero un dibujo ya existente como para repintarlo yo considero que eh, para poder aprender las cosas está bueno copiar a veces como para entender herramientas, estilos, acá la idea es entender o terminar de entender las herramientas para ya así después cuando tengas que encarar un proyecto propio como un dibujo propio puedas contar con las herramientas que practicaste antes entonces Vamos a tratar de encontrar un dibujo que les voy a mostrar eh, y, y les voy a mostrar lugares en los cuales pueden inspirarse Cosa que eso está bueno Está bueno siempre tener lugares de referencia O artistas de referencia en este caso Porque esa referencia te ayuda a vos a tener ideas Y eso está buenísimo Las ideas son súper importantes De hecho creo que es lo más importante Miren, acá estoy en Crita Lo que voy a hacer es crear un archivo nuevo Acuérdense, archivo, nuevo, acá voy a crear el, el típico archivo nuestro el nuevo nuestro, que siempre hacemos la hoja A4, A300 PPP, o, o sí, PPI como dice ahí, ahí está. Y la voy a crear, sí la dejo ahí creada. Bueno, quisiera repasar un concepto antes que quedó de la otra clase, que si bien lo dije como dije tantas otras herramientas, esta idea de, esta, de esto que les voy a mostrar ahora, va a ser lo más importante a la hora de dibujar. Así que vamos a hablar un poquito de esto antes de... Ensuciarnos digitalmente Bueno, digamos que yo tengo ahora Como estoy así, en, en, en mi crita Abierto, el programa y todo lo demás Voy a crear Solamente voy a agarrar un pincel, por ejemplo Agarro el pincel, voy a agarrar un Alguno de estos Pinceles, cualquiera de ellos, por ejemplo Este que está acá ¿sí? este. A ver cómo que se llama, dejo el, el mouse Quieto ahí y me dice el nombre Eyebrush, Eyebrush Soft O algo así, bueno, esa, esa imagen Miniatura, ¿sí? esto no es una clase de inglés así que está permitido equivocarse en inglés también bueno el tamaño fíjense voy a, voy a hacer un tamaño de 597 como dice ahí no importa mucho esto y pinto con el color que tengo que en este caso es el rojo ahí está y lo voy a dejar así ¿Sí? no es lo de menos el, el el pincel que usen el color es lo de menos lo importante es esto miren voy a hacer un zoom en mi computadora como para poder concentrarme en lo que les quiero mostrar porque esta idea me parece importante Bien, bueno, yo ahí hice mi pintura ¿sí? que fue este manchón rojo y fíjate que acá en mi capa, en mi ventana de capas que acordate esto ya lo charlamos muchísimas veces tenemos la capa background que es como la capa del fondo, como si fuera el fondo de madera de lo que es la mesa donde te apoyas básicamente no le prestes atención tenemos la capa 1 que es donde estamos trabajando ahora y nada más yo te dije que acá, acá acá tenemos este candadito. Que este candado se llama bloquear la capa. Si bloqueas la capa, no le vas a poder hacer nada. No puedes pintar, no puedes mover, no puedes transformar, absolutamente nada. ¿Para qué se usa? Y es muy útil. Es para cuidar tu dibujo, tu capa, el contenido que, que estés trabajando. Es una forma de cuidarlo. Así que este candadito es importante. ¿Bien? Ahí lo abrí. Pero acá yo te había contado que hay como una especie de más, un símbolo más. Que esto. Cuando vos lo activás o, o lo bloqueás, fíjate que hay un candado negrito ahí, yo lo, lo, lo toco de vuelta y no tiene nada más. Pero lo toco un, una vez y se está como, está como bloqueado esto. ¿Qué quiere decir? Y quiero que me prestes mucha atención con esto que voy a decir. Esto se llama que estoy bloqueando bloqueando los píxeles transparentes. Ese es el nombre real y tal vez se me escape decirlo en, algún, en alguna clase, me vas a escuchar. Y es algo, es algo muy común que lo diga de esta forma, porque en realidad es el nombre verdadero. Sí, hay, lo, lo tengo que decir y no hay más vuelta que darle. El nombre verdadero significa bloquear capa. Y mira cómo funciona todo este tema de las capas. Porque acá nos metemos bien en el mundo digital. Y tenés que saber muy bien, por ejemplo, qué es un píxel. Yo te lo había dicho en el otro video, pero está bueno repetirlo. Mira, ahí voy a deshabilitar la capa a fondo, le saco el ojito. Solamente con esto sacás, pones o sacás el ojito y te muestra o no te muestra la imagen, ¿sí? ahí la desactivo y fíjate esos cuadrados que se ve en el fondo ¿sí? esos cuadrados grises y blancos esos cuadrados en realidad lo que el, lo que el programa te dice a vos es que el fondo eh, es transparente, no existe nada o sea, lo único que existe acá es el manchón rojo ese pero atrás no hay nada, por eso acá nos pinta una capa background, fondo porque nos trata de poner como si fuese una especie de de cartón o una mesa atrás para poder como apoyarnos o ver bien la imagen. Esa es la función de background en realidad. ¿sí? Yo acá lo de desactivo porque quiero que vean cómo es esto en realidad. Esos eh, cuadraditos que están ahí podrían, podríamos llamarle píxeles. El píxel en realidad es una unidad de medida. Acuérdate, unidad de medida es como la regla, los centímetros. Vos tenés un centímetro, dos centímetros, o también tenés milímetros, un milímetro, dos milímetros, y así, así, así. Hay diferentes tipos de unidades de medidas. En el mundo digital, o el mundo de internet, o el mundo de las pantallas, más fácilmente, la unidad de medida se le dice píxel. Y el píxel no es nada más y nada menos que un cuadrado, un cuadradito, ¿sí? De hecho, yo te dije en la clase pasada que te acerques bien a la pantalla y mires bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, pero bien, bien, bien, bien. No, bien de cerca a la pantalla y te fijes que la imagen está compuesta como por cuadraditos. Y si te das cuenta, puedes distinguir... Que los cuadraditos son de color verde, rojo y azul. Solamente esos tres colores. No me quiero meter mucho más con ese tema porque podríamos estar hablando un rato larguísimo. Y la idea acá es divertirnos pintando. Pero sí quiero que sepas que cuando vos te acercás bien a la pantalla. Todas las pantallas del mundo y de esta galaxia por lo menos hasta la fecha. Las pantallas tienen cuadraditos. Esos cuadraditos son píxeles. Y los píxeles los píxeles solamente tienen eh, tres colores, rojo, verde o azul A partir de ahí crean todos los colores Pero bueno, ya te dije, ese es un tema aparte Que otro día veremos o en otro momento ¿Por qué te hablo de los píxeles? Porque esta función que estoy tocando acá Que habilito y deshabilito acá al costado en la capa ¿sí? ¿Querés que ponga un zoom? Bueno, bueno, bueno, pongo un zoom Ahí me acerco Este, este, este candadito que está acá Me está diciendo que está bloqueando los píxeles transparentes Vamos a ver qué es esto ya igual te lo mostré en el video anterior, esto es de repaso, pero es lo más importante para dibujar para mí. Los píxeles transparentes es todo lo que está acá, eso gris y blanco que está por allá, eso es transparente. Lo que está pintado no es transparente, está relleno. O sea, vos tenés cosas rellenadas o coloreadas y tenés cosas que están transparentes. En este caso, con respecto a esta capa, capa 1, tengo un manchón rojo. Y ese pedazo de manchón rojo es donde existe... Imagen donde existen píxeles, Ese, esa zona está rellena, en este caso, con un color rojo, el resto, todo lo que está por fuera, está transparente. Entonces, este candado de acá, lo que le digo es EU, crita, bloqueame los píxeles transparentes. Si yo pinto, no me vas a pintar donde hay píxeles transparentes, pero sí pintame donde existen píxeles. Entonces, ¿dónde existen píxeles? En lo rojo, en lo transparente no. Fíjate qué pasa si yo cambio un color verde, por ejemplo. Tengo activo acá lo que es bloquear la transparencia o los píxeles transparentes Que se dice así también Intento pintar por acá Esto ya lo habías visto conmigo Y es un poco obvio, pero no importa, lo seguimos repasando sí, Porque es súper, súper importante Ya te lo dije No me deja pintar, pero si yo hago clic por acá Mantengo el clic, ¿eh? ojo, y me voy acercando, acerc acercando, acercando Y me acerco hasta este manchón rojo Ahí estoy pintando entonces, fíjate, está cumpliendo la función que le pedimos. Cubrime, ayúdame a que no quiero pintar donde, hay, donde esté transparente. Bueno, esto nos va a servir muchísimo. ¿sí? Si yo deshabilito esta opción y pinto por acá, ahí sí, me está pintando. Entonces, no, si yo tuviera que pintar solo en este pedazo, esto es un gran, gran, gran problema. La verdad es que no me sirve, así que vuelvo para atrás. Esta función es importante. Una alternativa es trabajar con selecciones, pero no son tan de confiarse las selecciones. Yo prefiero trabajar con esto que es bloquear el píxel transparente. Así que en la clase de hoy lo vamos a usar bastante. Ponle atención porque te repito, es muy común equivocarte en estos programas. Eh, tanto porque estás en la capa equivocada pintando, o la capa está bloqueada, o no es la capa correcta. Siempre suele pasar lo mismo. Entonces vamos a prestar bastante atención a lo que nos pasa. A mí me pasa por lo menos todo el tiempo. Eh, así que bueno, es como bastante normal, a todo el mundo le pasa, ¿sí? Bueno, vamos a hacer lo siguiente, esta capa entonces vamos a eliminarla con el cesto de basura que está acá abajo Hago clic en el cesto de basura y se elimina, ¿sí? Vamos a activar la capa background o fondo como para que esté ahí eh, de ayuda nuestro. Genial, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo único que vamos a hacer es eh, buscar una imagen de referencia para poder pintarla si vos ya querés empezar a dibujar un dibujo tuyo, bienvenido seas, ¿sí? esto es una, una clase en la cual yo te muestro la, la herramienta y en tu caso vos la pones a funcionar como más te gusta. Y te digo, este curso está pensado para personas que no tienen, o mejor dicho, para pintar con mouse, ¿sí? si tenés un, um, un pen óptico o una tableta digitalizadora como para pintar directamente en la compu, buenísimo, usala, te va a venir súper bien, si no, no hay problema. En mi caso yo voy a usar el mouse como para poder mostrarles lo que lo que quiero que aprendan ustedes. Así que para comenzar a practicar con esto de la transparencia bloqueada de toda esa cosa que parece medio extraña lo que vamos a hacer es ir a un sitio web que a mí me encanta que se llama Pinterest. Acá estoy en Pinterest y en Pinterest encontré algunas ilustraciones. Eh, mensaje para papá, para mamá, abuelo, abuelo, todos los mayores, Pinterest es una red social en la que posiblemente te pida que tengas que conectarte con alguna cuenta. Porque si no te pone un cartel grandote ahí que no te deja entrar. O te pide que te registres. Siempre lo mismo, típico de redes sociales. Así que eh, si se pueden registrar, buenísimo. Y si no, puede, si no se quieren registrar, buenísimo también. No hay ningún problema. Yo igual les voy a dejar esta imagen que voy a usar para que la descarguen y la usen. Si no, les muestro, como estoy haciendo ahora, cómo inspirarse de estas imágenes. O cómo conseguir imágenes de acá. Miren. Yo puse, no me acuerdo si puse eh, héroes O caricatura de héroes o dibujito de héroes y, me, y hay un montón de cosas en Pinterest, la verdad que sí Pero encontré estos modelos y me, y me gustaron bastante Por la simpleza del dibujo En cuanto a que es, un, es una especie de, de personaje chiquitito digamos, y, y no tiene tanto detalle de pintura Pero sí está buenísimo inspirarte Y poner, ponerte a estudiar, ojo con esto, ponerte a estudiar las luces y las sombras. Eh, acordate que hablamos de luces y sombras la clase pasada. Y es, lo, es, es la diferencia entre un buen dibujo y, y un, un dibujo totalmente impresionante. <ríe> eh, o sea, es, es bastante importante luces y sombras. Fíjate acá este, esta tortuga Cómo trabaja con la oscuridad, la sombra, la iluminación. Está bueno. O estos, por más que parezcan un dibujo simple, eh, tienen cierta iluminación. O sea, eh, luz, sombra... Fíjate, este no tiene luz y sombra sino que es el color más bien puro estos verdes son un poco distintos está buenísimo porque es así no es... acá no hay dibujos feos, esa es la verdad yo, para mí eso, eso no no existe por más que pueda aparecer o uno diga feo, no, no no no no y de hecho yo nunca los voy a criticar así que no se preocupen de, de eso porque siempre uno eh, va mejorando y mientras más dibuja también también mejora, si vieran mis dibujos de antes <ríe> no se compara con los de ahora seguramente igual que los de ustedes pero bueno, mirando acá estas tortugas ninja que veo acá, a mí me encantan, de hecho las tortugas ninja me encantan, desde chiquito, y sin embargo no tienen, eh, o sea, luces y sombras, tienen el color puro, y está buenísimo igual. Por eso siempre digo, los, eh, hay estilos de dibujo, ¿sí? Entonces vos podés elegir qué estilo de dibujo querés hacer, no tenés ni que copiar ni el que hago yo, ni el que hace otro, pero si, si, si querés podés copiar algún estilo de dibujo para entender ese estilo. Acá está el solado del invierno, estilo así como miniatura. Me gusta mucho cómo está hecho la parte de las sombras, por ejemplo. Se ven los reflejos. Esas cosas eh, contribuyen bastante al dibujo. Mira este Iron Man. Está bárbaro. Bueno, yo, eh, a ver, acá que tenía... Ah, sí. Bueno, el que vamos a hacer ahora es este Spider-Man de acá. Y después, si quieren, pueden hacer otros de acá si quieren. O pueden entrar acá a Pinterest, buscar alguno para hacer y lo hacen. Yo tengo... Ah, este es el que les dije que vamos a hacer. Ya lo descargué, se los pongo para que puedan descargarlo y hacerlo a la par mía. Y si no, pueden encontrar acá mis tableros. Yo tengo, bueno, este usuario mío acá. Y por acá me hice un tablerito de... Acá, dibujo de héroes. ¿Sí? Tengo un montón de, de tableros. Algunos públicos, otros privados. Eh, está bueno esta red social porque puedes ir guardando eh, tus ideas, dibujos y cosas así, ¿sí? Mira, acá eh, tengo estos que la verdad están buenísimos, este, este Goku. Mira, de hecho se ve como las líneas de dibujo del Goku, ¿no? Está, está bárbaro, ¿sí? No tiene las proporciones como reales, entre comillas, reales del cómo es una persona. Pero el dibujo está bárbaro, ¿sí? Así que vamos a pintar uno de estos. Te invito a que sigas viendo lo que es Pinterest porque hay muchas cosas para inspirarte y está muy bueno, es muy lindo, muy interesante. Yo la verdad que miro mucho Pinterest, me encanta. Muy bien, entonces acá estamos de vuelta en Krita y lo que voy a hacer simplemente es mi imagen del hombre araña, la tengo, mira, voy a mostrarte cómo hago yo, porque por ahí... Lo único que yo hago es agarro esta imagen, la llevo hasta el programa Krita, acá encima de la imagen nuestra, la suelto ahí y le voy a decir que la quiero insertar como una nueva capa es decir que esta imagen que traigo de afuera se mete acá en el programa como una capita nueva ¿sí? desde acá trik. y ahí entró a, nuestro, a nuestra forma de trabajo a nuestro, nuestra hoja A4, genial lo único que hay que hacer es redimensionarla o también mejor dicho escalarla, o sea estirarla, ¿sí? yo uso estas palabras a propósito porque estas palabras son las palabras que hay que usar a la hora de trabajar con estos programas como para que también se vayan acostumbrando igualmente después las traduzco ¿sí? escalar es agrandar o achicar básicamente es eso, no tiene más vuelta hay veces que las palabras de los grandes son tan rebuscadas y significan cosas tan simples como esa, pero bueno en fin, es como para hablar un un idioma, un lenguaje universal en todo esto bueno, recuerdan, vamos a agarrar esta herramienta que es la de transformar la escala o, la, o la, el tamaño y con la tecla shift apretada de tu teclado la vamos a escalar proporcionalmente, es decir, que no se deforme, como me está pasando ahora, sino que con Shift, ahí mantiene el tamaño original. Entonces, vamos a buscar un tamaño que nos interese, yo creo que ahí más o menos va a estar bien, y recuerden que con la tecla Enter, aceptamos esa transformación. Ahí se aceptó, y lo que voy a hacer es correrlo un poquito más para el medio, así que ahora voy a agarrar la herramienta de mover, justo esta que está acá al lado. Podría usar esta también, pero prefiero usar esta como para cambiar un poco de herramienta y ver eh, las otras cosas que tenemos disponibles Ahí la muevo por acá La voy a dejar ahí Con esta no hace falta tocar Enter Así que ya está Bueno Esta capa va a ser nuestra capa de referencia Es decir, la que nos va a servir como para copiar Bien Ahora eh, lo que voy a hacer es bloquear con este candado La capa esta de Spidey Ahí está, Speedy le puse <ríe> Bueno, y vamos a empezar a dibujarla la herramienta que vamos a empezar a usar, mejor dicho, si tenés un lápiz de dibujo de computadora, bueno, eh, cambia un poco la cosa porque puedes directamente ya empezar a trazar las líneas y seguramente sepas un poco cómo. Sin embargo, yo en esta clase por lo menos voy a usar una herramienta que me parece muy útil, que va a ser eh, las herramientas vectoriales en principio. Que les recuerdo, hay todo un curso de ilustración vectorial y para los que lo hicieron, esto como que ya... Eh, van a estar como más rápidos Y el que no, no importa porque lo explico también desde cero No se preocupen para nada Voy a sacarle el ojito a las capas Speedy Esta que está acá Voy a crear una capa nueva Recuerden que acá se, se crean las capas Toco en esta flecha que está acá, justo al ladito del más Para desplegar el menú Y ahora le voy a decir que lo que quiero crear es una capa vectorial No una capa de pintura, sino una capa vectorial de hecho si tenés un lápiz óptico haz lo que voy a hacer yo porque esta es una herramienta muy, muy interesante bien, en clases anteriores yo te había dicho de que cuando vos creas una capa vectorial como la que yo tengo acá, te puedes dar cuenta que se empiezan a diferenciar el tipo de capa fíjate, hay un icono acá arriba que te muestra que esto es vectorial y acá hay otro icono que te muestra que es capa de pintura entonces, dos tipos de capas empiezan a coexistir y convivir en nuestro espacio de trabajo y eso está buenísimo miren, voy a hacer una, una simple demostración de, de la herramienta de vectorial aunque ya lo había mostrado la clase anterior pero no está de más nunca mostrarlo de nuevo Hago, cuando haces clic se pone un nodo ¿sí? ese punto se llama nodo hago otro clic, fíjate con un clic ahí puse un nodo ¿sí? cuando yo muevo el mouse hay una línea esa línea ¿cómo se llama? vector, vector o línea ¿sí? el nombre real es vector bueno entonces cuando hago clic acá yo eh, no se ve pero hay otro nodo sí, o sea otro punto fíjate que ahí como que se, se clavó o se cosió como si fuera una especie de hilo ponele entonces ahora puedo eh, hacer lo mismo acá Ponele que hago clic pero esta vez eh, hago clic pero arrastro sí, y cuando arrastro me permite generar esa sensación de curva entonces ya el vector no es una línea recta sino que ya es una curva y esto me permite darle forma a, en este caso la, el trazado que vamos a hacer vamos a dejarlo por ahí y ahora simplemente hago clic acá y digamos que digo, bueno, ya terminé de dibujar lo que deberías hacer lo ideal siempre es finalizar tu trazado llevando el último punto, como tengo ahora hasta el punto inicial, como está ahí fíjate que se pone en rojo esto quiere decir que estoy terminando de conectar todo el trazado Si yo no quiero terminar de, de conectar todo el trazado Simplemente toco la tecla ENTER Y el trazado queda como abierto Pero en este caso lo voy a hacer que se conecte Para mostrarte algo Bueno, primera cosa que me pasó Yo digo, ¡hey! me quedó horrible Y de hecho sí, me quedó horrible Y está buenísimo que me pase <risa> Está bueno para un ejemplo ¿Por qué me pasó esto? Bueno, porque yo generé eh, la, el, todo el vector que te estaba mostrando Pero a la hora de que se pinte Porque se pinta automáticamente Estamos en grita Se va a pintar con el pincel que tengo activo Como yo tengo activo este pincel Fíjate, de acá arriba dice tamaño 597 O sea, me rellenó el borde Con un tamaño de, de pincel de 597 O sea, una locura Una locura Así que voy a volver para atrás y lo voy a hacer esta vez nuevamente Pero antes voy a bajar el tamaño acá del pincel A un 9, ponele, o un 8 por ahí Y ahora sí, voy a tratar de hacer de vuelta Otra vez lo mismo, ¿sí? No importa la forma, lo que importa es mostrar Ahí, ahí está Fíjate que ahora cambió O sea, tengo el mismo pincel Hice el, casi la misma, este, el, la misma forma con estos nodos y vectores Pero como el tamaño estaba en menos El trazado es mucho menos ¿Sí? Entonces, eso es un punto importante. Depende el pincel que tengas seleccionado, es el tipo de trazado que te va a hacer. Ojo con eso. Igualmente, vamos a ir para atrás. Digamos que acá lo tenía de vuelta en no sé cuánto, 580 y algo, ¿sí? Y hago de vuelta, hago todo el trazado. Yo venía recontento, diciendo, bueno, qué bueno, me está quedando re bueno el trazado. Voy a terminarlo ahí. Re... ¡Hey! Horrible, <risa> realmente horrible. Bueno, no te preocupes. No te preocupes, ¿por qué? Porque como estamos trabajando en una capa vectorial, las capas vectoriales son 100% editables. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, quiero que sea más finito. ¿Cómo hago? Elijo la herramienta esta, la flechita, que está acá. Y esto me activa. Acá abajo en el panel de opciones de la herramienta Acordate que esto fue una ventana que activamos al comienzo Si no la tenés activa la herramienta, la, la ventana esta de opciones de la herramienta Si no la tenés activa en tu espacio de trabajo La podés venir a buscar acá Acordate, preferencias, panel, uy, toqué cualquier cosa Ahí, preferencias, paneles Y buscamos opciones de la herramienta Acá está, por el medio, ¿sí? Vos la activas y te va a aparecer en algún lado de tu, de tu, de, del programa ¿sí? yo en este caso la tengo acá abajo bien, ¿qué es lo que voy a hacer con esto? bueno, voy a hacer clic en el objeto que quiero modificar, que en este caso es esto verde, raro y acá puedo venir acá a esta linita que está acá y trabajar solamente con el borde, fíjate, 581 píxeles de grosor, una locura me voy a acercar para que se vea más, mira 581 píxeles de grosor qué locura, no, no, no, no, no así yo no, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer? modificarlo totalmente lo elijo así, lo borro todo y le escribo por ejemplo eh, 10 le escribo 10, enter fíjate que se modificó y podría modificarlo todo el día 100 50 entonces eso está está bueno, está bueno porque me permite eh, trabajar de una forma muy flexible ¿sí? así que acordate de eso depende el pincel y todo lo demás pero al ser una capa vectorial podemos Tener esta gran ventaja, diferente de que si, no, si es una capa de pintura, bien, bueno, genial, genial, genial. Dos o tres cosas más. Muy bien. Acá tengo esta forma. Bien. Lo que yo quiero hacer es que esta forma. Eh, digamos que la voy a arreglar un poquito. De paso, vemos esto. Esta herramienta de control de nodos. Voy a tratar de hacer una especie de cara del, del Spider-Man. Digamos que una cara media extraña, ¿no? Vamos a poner así. Así. Este nodo está de más. Para que lo elijo y lo elimino de acá. Este. Eliminar. A ver. Lo elijo. Eliminar. Listo. Ahí está. Ponele. Bueno. Genial. ¿El Spider-Man qué color es? Vamos a verlo acá. Es roja la cara. Listo. Bueno. Entonces. De vuelta. Agarro la flecha blanca que está acá arriba. Y digo. Bueno. A ver. Eh, el borde de la cara de Spider-Man en este caso es de... Es como un negro. Bien. Es una especie de negro. Bueno. ¿Verde no es? No. Entonces hago clic en el color verde, por ejemplo este Y me llevo el color hasta el negro Ahí está, listo Y en el relleno, o sea la parte de adentro Acá está el balde, toco el balde Y le digo que le ponga un color En este del medio le digo que me active los colores Puedo ponerle degradados, colores plenos o sin color En este caso está sin relleno Así que voy a decirle que sí, que tenga relleno Y el Spider-Man es rojo, obvio, todos lo sabíamos Toco acá Busco el rojo, busco un rojo que me guste Y ya está ¿sí? Entonces ya tengo una base de la cara Como para empezar a trabajar Digamos, en teoría Lo bueno de esto O lo que deberíamos hacer es Que una vez que ya tenemos la forma de la cara Que nos interesó ¿sí? esto, esto es solo un ejemplo ¿eh? Eh, Que de hecho te invito también a que lo hagas Y que pruebes, cada, cada herramienta que yo estoy usando Te recomiendo que lo uses Y si te pasan los mismos errores que yo Mejor todavía porque cuando te pasa un error, ahí te das cuenta. Es ese famoso momento, ajá. Se le dice momento ajá, que es cuando decís, ajá, como que, ah, sí era. Sí, entonces, digamos que esta es mi cara de Spider-Man. Y lo que está bueno de esta, de esta capa vectorial, ¿sí? es que una vez que ya tengo la forma, mira lo que hago, toco clic derecho y le digo, convertir. Esto te lo mostré en, en la clase anterior, acordate convertir y convierto esta capa que es de vectores la convierto a pintura y ya cambia las posibilidades que tengo para trabajar con esto entonces toco pintura toco pintura y listo ya no puedo trabajar más con vectores fíjate ya no existen más nodos nada de eso ahora es de pintura entonces ahora sí puedo activar nuestra eh, opción de bloquear píxeles transparente que te decía al principio pingy acá y podríamos empezar a pintar mira elijo un color más bien oscuro ahora sí le voy a bajar bastante la opacidad siempre bajo mucho y digamos que empiezo a pintar ahí ¿Sí? entonces listo esto me permite fíjate vos a partir de una forma base empezar después a pintar entonces por eso yo te decía si tenés un lápiz óptico buenísimo pero si no no hace falta porque estas herramientas nos van a permitir controlar nuestra área de trabajo fíjate ahí le doy una especie de sombra esto igualmente es a modo de ejemplo. Ahora lo vamos a hacer bien. Un color más clarito. A ver, voy a tratar de elegir un color eh, más o menos un, un rojizo así, más más ahí. Fíjate cómo va cambiando. Yo siempre te voy a recomendar que la opacidad, que vayas variando la opacidad. O sea, el 50%, 80, 10%, casi siempre lo mejor es pintar entre, no sé. El, hasta el 15%, entre el 15% y el 1%, porque mientras menos opacidad, o sea, más transparente la pintura, más se empieza a mezclar. Fíjate, digamos que le voy a hacer, le voy a pintar un color azul, como para darle un reflejo. Fíjate, como al tener poca opacidad, se empieza a mezclar el color, empieza a generar como cierta sensación, cierto efecto, como que le refleja un color, por ejemplo queda bárbaro, a mí me encanta y decir que estamos pintando una forma sola podríamos hacer todo un escenario no sé, de una ciudad o lo que sea sí. buenísimo, y esto ya es una capa de pintura ok, ahora sí esta capa la vamos a eliminar Pingy. con este baldecito vamos a activar entonces nuestra capa de spidey, ahí está vamos a crear una capa, acordate vectorial, así que no toques el más directamente, sino que toca esta flecha del costado y decirle tu, tú tú, tú, tú, tú, capa vectorial, acá, ahora sí. Si tenés algún problema con el tema de las capas, porque cuando vos dibujas cuando ahora vas a empezar a dibujar, lo ideal no es dibujar en una capa sola, sino es dibujar en muchas capas. Y cuando digo muchas, son bastantes. Entonces, tenés que ser el maestro o maestra de las capas. ¿Cómo? Y podés reorganizarlas. Agarras la capa, la arrastrás y la puedes colocar en el medio, la puedes colocar abajo, arriba no abajo de todo porque bueno, abajo de todo sí en este caso, ¿sí? pero no tendría sentido porque esta está tapando lo que está acá, o sea, si yo pinto acá que mira, de hecho lo voy a hacer, ponele que agarro un pincel y pinto acá, ¿sí? no se ve nada Fíjate. primero no se ve nada porque eh, mira, intento pintar con un pincel ¿sí? y me dice, hey, esta herramienta no puede andar porque es, estás tratando de pintar en una capa vectorial claro, la pintura y los vectores son cosas distintas entonces eh, si quiero una capa común vamos a crear una capa de pintura que está acá abajo también y pinto, no se ve nada ¿sí? aunque existan píxeles no se ve nada ¿por qué? porque la capa background y la capa spidey ahí la desactivo me estaban, me estaban tapando fíjate, yo ahí pinto y las que están por encima esto te lo expliqué en la clase anterior las capas son como las hojas de un libro las que están más arriba son las primeras y tapan a las que están más abajo entonces todo el tiempo vas a seguramente modificar el orden de las capas fíjate, agarro esto lo llevo hasta acá arriba fíjate que ahí ya se empieza a ver allá atrás en el fondo agarro lo llevo más arriba y ahora sí se ve bien ¿sí? entonces el orden de las capas en este caso como dicen vieron cuando dice el, or el, eh, el orden del factor no altera el producto bueno esas cosas raras que dicen los, los adultos para dar explicaciones bueno en este caso el orden de las capas sí es importante altera el producto el orden de las capas es importante y el resultado final eh, es muy importante y, y depende del orden correcto de las capas Así que, genial Una vez que ya dijimos todas estas pavadas vamos a empezar a dibujar ¿Ok? Listo, vamos a eliminar esta capa que no nos sirve Y ahora sí vamos a, de vuelta, crear una capa vectorial Acá, vectorial, ahí está Y vamos a dibujar, en este caso vamos a dibujar la cabeza y los ojos ¿Bien? Vamos Así que me acerco un poquito por acá Voy a elegir bueno, acordate eh, Herramienta de, bueno, máscara, perdón Capa, capa vectorial ¿sí? Se me escapan se me escapan conceptos y palabras porque Todavía hay más herramientas eh, posibles para ver ¿sí? Pero no quisiera usarlas todas porque no vamos a marear Bueno, ¿qué vamos a utilizar? A ver, a ver, a ver Bueno, vamos a usar, a ver, esta La de ruta eh, o curva vesier, sí, Que yo le digo pluma Pero bueno, es esta curvita que está acá Vamos a agarrarla Y vamos a trazar, por ejemplo, eh, lo que es la cabeza. Antes de trazar, voy a asegurarme, mira, voy a elegir un pincel. A ver, voy a, vamos a hacer una prueba. Vamos a elegir este que está acá. Tamaño dice 40. No, yo lo voy a, voy a poner como en 10, por ahí. Voy a hacer una prueba rápidamente para ver qué, qué grosor tengo. Ese grosor está bueno. Está bueno. Te repito, la idea no es copiar tal cual el Spider-Man de atrás, sino eh, aprender a usar las herramientas. ¿Ok? ¿Ok? Así que bueno, este, este grosor, este, este grueso de esta herramienta me, me gusta en 11 píxeles, está bueno, este pincel, sí, sí, sí, sí, sí, vamos a dejarlo, listo. Entonces vuelvo para atrás con esta flecha de deshacer, deshago y voy a pintar ahora la cara. Bueno, me, te puedes acercar con un zoom, fíjate que te conviene, hago clic acá, en la perita, voy a empezar por ahí, hago clic y arrastro para tratar de darle la forma a lo que sería la cara, ¿sí? Clic y arrastro un poco, clic y arrastro un poco. Clic y arrastra un poco. Si te queda mal, no te preocupes que después lo podemos eh, editar. Ese es el beneficio del tema de la, de las, de la herramienta vectorial. Bueno, ahí arrastra un poco. Clic y arrastra un poco. Ahí está. Clic y arrastra un poquito. Buenísimo. Fíjate que se pintó solo. Para mí quedó bien. Bárbaro. Genial. Bueno. Eh, algunos, no, los trucos y consejos los voy a dejar para después. Sí, si no, nos vamos a volver changos, nos vamos a marear. Listo, ahí tenemos la primera forma, forma de la cabeza. Elimino momentáneamente con el ojito la capa de Spidey y fíjate que tenemos la forma de la cabeza. Si quisieras corregirla, es tan simple como ir acá arriba esta herramienta de la flechita con el nodito que es para trabajar con los nodos. Hago clic por acá por estos bordes y es tan simple como agarrar el nodito y moverlo por ahí este, lo muevo un poquito ahí, si sí, la vas acomodando si es que necesitas, ya está hago clic por acá por fuera, o elijo otra herramienta, clic por fuera y ya está, ahí quedó vamos ahora entonces con los ojos, los ojos vamos con este primero lo recomendable sería trabajar siempre con nuevas capas eso sería como lo ideal y lo voy a hacer, eh, esta vez con poquitas capas entonces, esta capa que en mi caso se llama capa 5, le doy doble clic y le pongo cabeza. Cabeza. Listo. Y ahora voy a crear una capa nueva. Eh, vectorial. Acá está. To kick. Y a esta le voy a poner. Eh, ojos. Voy a poner ojos. Sí. Van a ser los dos ojos acá. Bien. En esta capa van a existir dos eh, elementos. ¿sí? Que es este ojo y este ojo. Así que voy a agarrar la herramienta de. acá. La misma de recién me acerco un poco más fíjense que mientras voy trazando mira clic y arrastro clic y arrastro clic clic acá clic y arrastro un poquito clic y arrastro un poquito trato de buscar la forma te repito no que sea igual sino que a mí me convenza fíjate que esta imagen está como eh, se le dice pixelada pixelada es cuando está así como toda rota fíjate tiene como está está fea o sea la imagen está buenísima, pero digo, está fea en cuanto a que está bor borrosa, está como, como rota, está media extraña. Eso significa que eh, la imagen está pixelada, ¿sí? Se rompió el pixel, entonces no se ve bien. Nosotros, al redibujarlo ahora, nos va a quedar bastante bien lo que es el, la calidad, ¿sí? Del color y de la imagen. Bueno, ya tenemos este primer ojo. Vamos a hacer, ya hicimos la forma de afuera del ojo. Vamos a hacer ahora la forma como de adentro Así que hago clic acá Clic acá Clic y arrastro Clic solamente Clic y arrastro Esta es como la parte más aburrida, ¿no? Pero bueno Hay veces que para llegar a lo divertido Hay que pasar por lo aburrido Ahí está Ya tenemos esa parte Nos movemos ahora a este ojo A ver Clic acá en esta punta Clic y arrastro Clic y arrastro Clic acá Clic acá arriba clic y arrastro, clic acá clic por acá clic por acá y arrastro clic acá fíjate que este color azul se superpone con el de allá atrás pero el de allá atrás es la otra capa, ¿ves? por eso yo te decía que está bueno trabajar, fíjate con capas distintas para no molestarse entre sí eh, lo que vamos a hacer ahora es continuar con algunos detalles vamos a ver ahí está eh, acá me falta la parte de adentro del ojo genial entonces clic acá clic y arrastro un poquito clic acá clic acá clic acá clic acá clic acá bueno vamos a dejarlo así bueno por ahora lo voy a dejar así ok voy a desactivar la capa de Spidey y vamos a ver qué tenemos tenemos esto tenemos los, la capa ojos la capa cabeza mira voy a Hacer más grande el tamaño de lo que son las capas para verlo bien. Y le voy a agrandar un poco este panel para que se vea bien, bien, bien, bien, bien. Bueno, vamos a trabajar con esto. Tenemos entonces por un lado lo que es los ojos y la cabeza. Bien. Eh, los ojos, por ejemplo, el, la parte de, de azul. Si sí, está bastante grueso. Entonces, mira lo que voy a hacer. Voy a agarrar la herramienta esta. Y podría agarrar. La parte de adentro del ojo y decirle que un poquito acá, que eh, acordate, esta herramienta, esta flechita, me ayuda a trabajar con las, las formas vectoriales. Si ¿sí? yo elijo con qué forma trabajar, por ejemplo, esta y trabajo. Agarro esta y si quiero agarrar la otra, por ahí se me complica ahora. Entonces lo que hago es un clic por fuera y vuelvo a intentar agarrar la que quería, bien. Acá abajo, acordate, te mostré antes que puedo cambiar el tamaño del grosor. Está en 10. Ponele que le pongo 8. No parece mucho, pero ayuda. Toco acá. Borro el 11. Pongo 8. Y listo. Bien. Genial. Eh, vamos, vamos a pintar como si fueran eh, el contenido. Como la, el contenido base. ¿sí? Así que nos acordamos que. A ver, voy a elegir la cabeza primero. Genial. Eh, la cabeza primero ahí está la capa cabeza, voy a, voy a elegir acá también con mi herramienta vectorial la capa cabeza, así ya estaba elegido, buenísimo, y la cabeza es de color, ¿qué color? rojo dijimos, y tiene un borde como negro, voy no, le voy, a, no voy a dibujar el borde negro en este caso, no lo voy a dibujar, voy a, voy a dejar solamente el color de lo que es adentro de la cabeza, mira acá estoy viendo que parece como que se eliminó parte de la imagen, pero en realidad es un error del programa, ¿sí? en, un, en cualquier momento esto se recupera, si te pasa a vos, no te preocupes. Bien. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Le voy a decir que... Mirá las herramientas que tengo, ¿eh? la flecha blanca esta. Estoy en la capa cabeza. Es vectorial. Bien, voy a configurar esta capa vectorial para que sea la base para pintar. Ok. Eh, grosor o línea no quiero que tenga, así que lo elimino acá. Sin relleno de línea. Genial. Pero lo que es pintura O sea, relleno Si sí le digo que quiero que tenga O sea, este icono del medio Que tenga un relleno ¿Qué color rojo? sí ese rojo está bien No está mal De hecho, hasta más oscuro podría llegar a ser A ver, toco acá Busco un, uno ahí más o menos fíjate que Fíjense que es como un rojo Que está entre el color puro Y el color más oscuro de todos Lo puse en el medio ¿Por qué? Y porque después cuando voy a pintar Está bueno para como, como color neutro yo después pongo más sombras, más luces es una forma, o es un estilo ¿sí? si quieres ponerlo más puro y después vas pintando más oscuro es tu forma, yo en mi caso elijo no sé, ponerle aquí un rojo por ahí por la mitad de, de este triángulo digamos que por ahí, no me parece mal voy a dejarlo ahí, listo entonces, en lo que es cabeza tenemos solamente color de relleno la línea no tengo nada y nada más, espectacular ahora lo que voy a hacer entonces es clic derecho en la capa esta de, de cabeza, clic derecho, convertir, que nos convierta a capa de pintura. Ya tenemos lo que es cabeza convertido en una capa de pintura para poder pintar. Ya no es más vectorial. Algo importante, guardar el archivo. Siempre hay que guardar el archivo. A ver, bien, vamos a guardar el archivo. Pongámosle Spidey, creo que Spidey se crió así si no digo mal. No se, no se debe escribir así, pero no importa. <risa> eh, si no digo mal, es, bueno, clase de dibujo. De... clase pinceles. Bueno, eh, transparencia. Yo le pongo este nombre, ustedes pónganle otro nombre, así, no importa. Yo así sé qué tipo de archivo es. Lo guardo ahí y ya está. Bueno. Ya la cabeza, ya está. Vamos con entonces los ojos. De vuelta, me aparece como una especie de error acá. ¿sí? Voy, esto me asusta. Pero cuando me acerco y toco por acá, puede que me aparezca de vuelta. A ver si lo muevo un poquito. Ahí se movió, ahí apareció. No sé, son cosas de la tecnología, del programa, qué sé yo. Ahí está. ¿sí? Parecía que no estaba, pero estaba. Bueno, vamos a hacer lo mismo. Pero fíjense. En la capa cabeza teníamos un solo eh, dibujo vectorial, que era la cabeza. Pero en la capa ojos tenemos el borde del ojo, o sea la parte de afuera del ojo y la parte de adentro del ojo tenemos un objeto, vamos a contar, un objeto, dos objetos, tres objetos, cuatro objetos así que cuidado con eso, primero voy a elegir este objeto que es la parte de adentro del ojo acordate que estoy trabajando con esta flecha blanca que me permite trabajar con objetos vectoriales y ahora acá en mi panel o ventana de opciones de la herramienta le voy a decir que eh, Línea o grosor, no quiero que tenga nada. No, no, no, no, no. Pero relleno, sí quiero que tenga. Y voy a decir que se activen los colores acá. Truc. Y le voy a pedir que me ponga un color blanco. Ahora sí. Hago clic por fuera acá y ya está. Voy y elijo este, este aspecto del ojo. Y le digo lo mismo. Grosor, no quiero que tenga nada. No. Pero relleno, sí. Activamelo acá. Activar. Me pone el último color que usé antes, que como era el blanco, bueno, quedó listo. Ahora vamos con la parte de, la, de afuera del ojo. Toco acá, vengo a lo que es el borde, y le digo, eh, borde no quiero, no, no quiero, no quiero trazado. Pero relleno, sí quiero relleno. A ver, activo acá, que me active los colores, y le voy a pedir que me ponga color negro. Espectacular. Ahora sí, esto va tomando forma. Lo mismo entonces con este otro, fíjate, elijo este borde. Eh, acá, opciones de la... Siempre tengo, mira, te lo voy a sacar por las dudas. Esta ventana es la que nos está resultando muy útil al momento de trabajar con lo que es Herramientas vectoriales. No solamente eso, sino con todo. Esto te lo dije en una de las primeras clases. Este panel de opciones de la herramienta cambia según qué herramienta elegí. Fíjate, elijo pincel, me cambia. Elijo este, me cambia. Elijo este, me cambia. Elijo este. Cambia. Elijo este bueno, todo cambia porque cada herramienta tiene su propia configuración así que la vuelvo a conectar acá abajo y ahora sí continúo con lo mío fíjate, tengo que pintar esto de negro bueno, entonces acá a ver, lo tengo elegido, sí, listo eh, el trazo no quiero nada, sácamelo y el relleno, sí, quiero ¿qué color? degradado, nada este, un color pleno puro, negro, justo fue el último que usé antes genial, buenísimo, sí, déjalo así bárbaro, ahora miren lo que pasa esto todavía es capa vectorial. Recuerden, el icono, este icono es de dibujo, este icono es de vectorial. Me voy a acercar porque quiero remarcarlo. Esto es de dibujo, esto es vectorial. ¿Sí? Bueno. De hecho, mira, siento que acá quedó como bastante más grueso, así que voy a tratar de eh, corregirlo un poquito acá. Acá también. Tal vez ahí. Ahí puede andar. Tal vez un poquito menos. Creo que ahí puede andar. Bueno. En el, en, el, en el curso de ilustración vectorial, esto lo vimos, eh, el tema del orden de los objetos, o sea, el que está arriba, el que está abajo, con esto pasa exactamente lo mismo. No solamente hay un orden en lo que son las capas, por ejemplo, mira, si llevo esta capa de ojos abajo de cabeza, obvio, no se va a ver, o sea, es como bastante obvio, pero bueno, está bueno que se vea. Así que agarro la capa y la llevo acá arriba otra vez, listo. Pero los eh, objetos vectoriales, esta capa que está llena de objetos vectoriales, que son los ojos, también tienen un, un orden. Fíjate, si yo elijo este objeto y le digo clic derecho, toco clic derecho con mi mouse, le puedo decir que, fíjate, baje. ¿Qué hizo? Bajó un nivel. O sea, se puso por debajo del otro objeto. ¿sí? Así que, fíjate que puede que te pase esto a veces. A veces pintaste un objeto, pintaste otro objeto, tenés todo listo y cuando empezás a rellenar o pintar los colores te queda como me quedó ahora a mí, y decís, hey, pero si yo tenía ahí la parte de adentro del ojo, ¿por qué? Bueno, porque hay, hay un orden también en lo que son estos objetos vectoriales, así que es tan simple como, si vos recordás que tenías un objeto, bueno, con la herramienta de selección vectorial, que es esta flechada acá arriba, trazás así como selecciones, hasta que vayas buscando dónde están los elementos, fíjate, ahí hay, hay cuatro elementos, uno, dos, tres, cuatro, pero este no lo veo, bueno, porque está siendo tapado, Fíjate, formas sería correr esto y decir Ah, estaba ahí, no me di cuenta, vuelo para atrás Así que a este elemento debería decirle Bueno, vos andate para atrás entonces Clic derecho Y le digo acá, bajar ¿Sí? En el caso de que tengo que bajar muchas veces Ahí vuelo para atrás En el caso de que tengo que bajar muchas veces Porque hay muchos objetos, adelante O porque trabajaste con muchos vectoriales y demás Clic derecho, enviar al fondo Esto lo, directamente lo mando al fondo de todo Chao, pum, al fondo pero lo manda al fondo a ver, esto es un poco complicado de, de decir pero yo sé que me vas a entender lo manda al fondo de los elementos que están en esta capa ¿sí? no en el orden de todas estas capas sino adentro de esta capa de todos estos elementos lo manda al fondo de lo que hay ahí ¿sí? si yo, yo toco acá, clic derecho y toco enviar al fondo lo envía al fondo de los elementos que existen en esta capa de ojos que es donde hay vectoriales, ves, yo selecciono todo y ahí están los elementos entonces no, agarro esto, clic derecho, enviar al fondo esto negro ahora sí, ahí recuperé el orden, sí entonces ahí es como mejor bueno, entonces ahora eh, lo que podemos hacer sería esto mira, estoy pensando, se me está ocurriendo una idea porque vamos a ver el, el, la imagen original, quiero ver algo de la imagen original Fíjate, bueno Acá estoy viendo que la cabeza es un elemento El borde negro es otro elemento Y el ojo blanco tal vez pueda ser otro elemento Creo que nos va a convenir, por ejemplo eh, Trabajar como si fueran elementos distintos Vamos a hacer eso para poder pintar mejor Vamos a hacer eso, mira Bueno Hasta acá estamos perfecto. Vamos a entonces a separar los, los, los objetos Bueno, fíjate que otra vez pareciera como que eh, se borró, se eliminó Pero bueno, estos esto son cosas de Tal vez la computadora, no sé eh, Cosas gráficas Ahí lo toqué y volvió a aparecer ¿sí? mira lo que voy a hacer Yo lo que quiero es La parte blanca del ojo Que esté como en una capa nueva O en una capa aparte Porque al momento de pintar Estaría pintando lo blanco y lo negro todo junto Yo no quiero eso mira lo que voy a hacer Tan simple como que copies lo que voy a hacer Mira, clic derecho acá en esta capa Clic derecho y le voy a decir, bueno, mira Duplicame, duplicar la capa duplicarla. pim, la duplico Fíjate, es copia de ojos, es la misma que la de abajo Bueno, a este le voy a poner Ojos negros Para saber qué es esa parte O mejor, borde negro, borde negro Ahí está, borde negro Y a este, ojo blanco Le pongo nombre para yo saber sí. Mira, entonces saco el ojito de acá para que no moleste me paro en esta capa siempre es importante pararte en la capa que vas a trabajar primero te paras en la capa después dibujas bien acá tengo que dejar el borde negro por eso me puse el nombre borde negro así que elijo esto que está acá y lo borro con la tecla suprimir de mi teclado genial elijo esto que está acá lo borro con la tecla suprimir de mi teclado listo ahora desactivo esta capa activo la de arriba me paro en esta capa y tengo que dejar solo lo blanco entonces tengo que hacer al revés, elijo lo negro, elijo lo negro de acá, lo borro con el suprimir de mi teclado Elijo esto negro que está acá, lo borro con el suprimir de mi teclado Listo, entonces ya, está, ya estaría listo Toco el ojito de la que está acá abajo Y ya está Otra vez me pasa esto a mí, a ver si lo corro un poquito, ahí lo recupero bien Tal vez a vos no te pase A mí me pasa porque, bueno, tengo varios programas abiertos, siempre la misma historia, ya lo conoces eh, El consumo de gráficos puede variar según la computadora no importa, tema aparte, seguimos ¿por qué hice esto? vos fijate, quiero que pongas mucha, mucha, mucha atención porque ya cuando veas esto el resto va a ser pan comida mira, voy a cambiar el tamaño del, de la vista de las capas porque lo tengo muy grande ahí está, bien voy a eliminar el blanco de los ojos el negro del borde de los ojos el rojo de la cabeza, activo mi imagen de referencia que es esta eh, bien, está bueno que vos te des cuentas que vos te des cuenta ¿Cuántos elementos hay en la imagen? Yo me concentré ahora solamente en la cabeza. ¿Cuántos elementos hay en la cabeza? Bueno, la cabeza y los ojos. Pero los ojos lo dividí en dos. La parte negra y la parte blanca. Entonces, total, tengo uno, dos, tres. Buenísimo. Listo. Esto vamos a sacarlo entonces. Y ahora sí, vamos a empezar a pintar. Ya, eh, la, lo, lo más importante de la clase fue hasta acá. El resto va a ser pintar y divertirnos. ¿Sí? Ya una vez que pudimos preparar la forma base para pintar listo, el resto es pintar como ya estuvimos viendo antes, así que mira lo que voy a hacer voy a venir acá eh, cabeza y voy a ver mis capas, bien cabeza ya se convirtió se convirtió en capa de pintura, Fíjate que si yo le hago clic derecho y le digo convertir, no la puedo convertir a capa de pintura, porque porque ya está convertida a capa de pintura, ya es una capa de pintura pero esta borde negro no la convertí todavía a capa de pintura así que clic derecho, convertir a capa de pintura ahí cambió, ojo blanco lo mismo, clic derecho, convertir a capa de pintura, listo y ya está, damas y caballeros lo único que hay que hacer ahora, venimos acá por ejemplo cabeza, le digo que me bloquee los píxeles transparentes, te acordás de esto, no? lo vimos al principio, bloqueo los píxeles transparentes esto lo voy a bajar un poquito, ya que vamos a prestar la atención a los colores más que nada y a pintar, simplemente a pintar Elegí un pincel que más te guste ¿sí? Yo voy a elegir el... Casi siempre estoy eligiendo este, no sé por qué Bueno Y a pintar, bueno Consejos a la hora de pintar ¿sí? Esto ya ahora es libre, ¿sí? es experimentar un poquito Voy a tomar con este cuentagotas o gotero el color rojo Ahora sí, vuelvo a agarrar mi pincel Y ahora lo que voy a hacer es trabajar con las partes de las sombras Así que bajo el color este, lo bajo hasta la parte más oscuro Por ahí y para que la transición, o sea, la mezcla de color, del color rojo a las sombras, eh, sea como Como que está integrada, como que parece, o sea, no es que parece real, sino como que eh, no te choca. Si ¿sí? es como que, mira, va, vamos a verlo, vamos a verlo. Mira, acá tengo la opacidad al 100%. Si yo pinto acá, es como bastante duro el, el, el color. De hecho, mira, voy a cambiar de pincel para que sea más obvio lo que digo. Ponle que elijo este. Ahí está. Tengo opacidad 100%. Un rojo bastante oscuro. Y pinto acá. Fíjate. Es como que... Qué sé yo. Es un estilo de dibujo. No está mal. Pero tal vez no es lo que yo quiero. ¿Sí? Hay muchos dibujos que tienen como este estilo en el cartoon. Bueno, no sé si está Cartoon Network. Pero, por ejemplo, Jóvenes Titanes, Liga de la Justicia. Tienen este estilo de dibujo. Son dibujos que están eh, trabajados de esta forma. ¿Bien? Pero yo lo que quiero es... No. Yo lo que quiero es algo más... Como con un borde más redondeado. Más... Eh, más borroso como este, por eso este pincel a mí me gusta, ¿sí? si vos querés elegir otro, puedes hacerlo totalmente tranquilo pero lo importante es que quiero que veas esto tamaño, ponele que un tamaño 230, 300 más o menos por ahí, está está bueno, pero la opacidad acá tenés que ser el maestro o la maestra de la opacidad, esto es lo más importante siempre trabajar con la opacidad por ejemplo, nunca va, qué sé yo, depende del estilo ¿no? pero lo ideal no es siempre trabajar al 100% sino trabajar en menos del 20% para atrás o sea, entre el 20 y el 1 trabajar pintando mirá, por ejemplo, lo voy a dejar en 2% y por más que digas, che, pero es 2% no se va a ver nada, no no se va a ver nada, pero se va a empezar a revelar el color, fíjate yo voy pintando y decís, bueno, no veo nada ¿cuándo lo vas a hacer? ¿cuándo lo vas a hacer? ya lo estoy haciendo, lo que pasa es que el ojo va empezando a como a decir, che, está más oscuro eso, ¿no? ¿qué pasa ahí? está como más oscuro y lo miro ahora. Fíjate, me alejo un poco. Consejo: alejate y acércate siempre. Y compara. Fíjate cómo va tomando forma. Por más que parezca poquita la cantidad de opacidad con la que estás trabajando. Eh, el resultado está buenísimo. Porque es eh, lo que se dice. Es como una transición. Lo que pasa de un momento a otro. De repente. ¡Wow! El ojo dice, che, eso parece más oscuro Y de hecho sí Ahí le subo un poco la opacidad Y cada tanto jueguen con la opacidad, ¿sí? Vamos a levantar la opacidad un, a un 10% Mira, ahí está, ahí me gusta Voy, por ejemplo, voy a elegir Los colores más fuertes del rojo, como por acá Y voy a pintar por acá abajo Fíjate que no pinto en los ojos porque, claro, la capa está bloqueada Mira, me acerco un poco más Mira cómo brilla más ahí abajo Voy a elegir la parte más pura del rojo La punta esta del triángulo Ahí está Y voy a pintar este lado de acá A mí me va gustando <risa> No sé ustedes Habría que ver el de ustedes también voy a, voy a volver a elegir los oscuros Con menos cantidad de opacidad Menos tamaño el pincel Porque quiero pintar esta parte de acá A ver un poco más de opacidad Un 12 Voy pintando tipo en zigzag, zigzag, zigzag, zigzag ahí va, bueno chicos como siempre ya la parte final de la, de la clase me pongo a jugar yo me encanta <risa> bueno ahí voy también pintando voy a, voy a hacer lo contrario voy a elegir el color blanco ¿sí? voy a tratar de darle sensación como de brillo la opacidad a ver tamaño 194 más o menos está bien opacidad en 12, vamos a probar vamos a pintar este lado, fíjense está bueno si pinto acá adentro bueno, pinta bastante, no me gustó. Vuelvo para atrás. Esto ya es gustos. Y fíjate que tengo 12%, ¿eh? Imagínate si tengo todo, mira. Wow. Bueno, <risa> no sé. Sobre gustos, como digo siempre, no hay nada escrito. Así que vamos a bajar a un, ¿qué? un, 5, un 3%, mira. Vos decís, che, pero 3%, qué le vas a estar 3 días pintando. Bueno, el que pinta, que yo creo que son no todos ustedes, obvio, el que pinta es como una especie de terapia pintar. Es como que vas pintando, pintando hasta que llega un punto que decís, ahí quedó bien. No sé, tiene esa magia la pintura, ¿no? Que te va llevando, te va llevando. Es como... No sé. No, no, no sé con qué compararlo. <risa> Pero bueno, digamos que ahí, ¿sí? Estos son los brillos, ponele. ¿sí? ¡Oh! ¡Sin ¡Mi sentido arácnido! <risa> y de paso les digo, o sea... Eh, a mí el, eh, el hombre araña me gusta mucho por su gran frase... De un gran poder conlleva una, una gran responsabilidad... Que si bien ya la escucharon y la saben mucho... Lo que le podrías decir es que el poder hoy en día está en el conocimiento. El que tiene conocimiento tiene poder. Por eso hay que conocer o hay que saber. Pero hay que saber de lo que, más de lo que a vos te interesa. Entonces cuando tenés cierto conocimiento, tenés sabiduría, tenés poder. El que tiene conocimiento tiene poder. Ese es la gran herramienta del futuro, considero yo. Mientras pinto les voy contando. ¿eh? Ya si quieren pueden cortar el video, vayan a hacer otra cosa. Acá me estoy divirtiendo yo. Eh, el conocimiento es poder hoy en día. El que tiene conocimiento puede realmente hacer grandes cosas, pero al mismo tiempo el conocimiento es poder y como dice Spider-Man, nuestro amigo Spidey, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Así que sean responsables de ese conocimiento y úsenlo con responsabilidad. Bien, eh, podría seguir pintando, mira, voy a pintar más con los oscuros, los rojos oscuros. Voy a agrandar el pincel. Consejo que les puedo dar. Esto de la transparencia está bueno porque los colores se van mezclando, ¿ves? Ahora voy a usar un color que nada que ver. Bueno, eh, esto de los colores, fíjate que acá arriba, te voy a mostrar rápidamente, tenés color rojo y color negro. Esto se llama color de frente y color de fondo. Cuando vos lo das vuelta, rápidamente tenés como un color de reserva para poder pintar en vez de estar eligiendo. Fíjate, voy a dar la vuelta. Hago clic acá, para que me salgo, ahí está vuelvo otra vez, hago clic acá en este negro de acá, este iconito negro y puedo elegir un color, ¿sí? por ejemplo, voy a establecer que voy a voy a pintar con un azul, ponele por ahí aceptar y con el rojo que me quedó ahí, fíjate, tengo rojo y azul, si yo toco la flecha que está acá se cambia el color del pincel que tengo eh, activo ahora. Y te das cuenta porque justo acá al lado está el color que tengo. Ahora tengo el rojo. Cuando yo cambio con esas flechas, tengo el azul. Forma rápido de hacer esto la tecla X de tu teclado. X, X, X, X. Está bárbaro porque cambias de color rápidamente eh, con ese botón. Estableces tus dos colores básicos y ya vas pintando. O sea, un rojo fuerte, un rojo clarito, lo que vos quieras. Fíjate, ahora voy a pintar con ese azul. Voy a pintar solamente el borde tengo, opacidad 3%, voy a subir un poquito 6%, esto de la pintura digital, eh, es así o sea, muchas veces es son muchas pinceladas, son muchos clics, muchos clics, muchos clics, pero en la transición, o sea, en la mezcla de color, es donde está la magia, fíjate mira cómo ahí va cambiando, bueno con el borde negro, por el borde negro, no, ni lo toque apenas, vamos a tocarlo acá un poquito pero voy a cambiar mi pincel, por ejemplo voy a elegir esto, que no sé lo que es, es como una especie de crayón que está bueno, mira, a ver, está bueno Opacidad no, mucho menos Y voy a trabajar con Un gris, como esto es negro Trabajo con un gris Ponele que por ahí, a ver Uh, queda buenísimo Ay, no bloqueé la capa transparente ¿Ves lo que le digo? Bueno, vuelvo para atrás Vuelvo, vuelvo, vuelvo otra vez Ahí está, ahora sí De paso bloqueo la de arriba, por la duda Ya me pasa lo mismo, ahora sí Empiezo a pintar y fíjate que ese efecto Está bueno, está bueno No digo que es el mejor pero está bueno, ves son muchos clics, muchos clics, muchos clics, muchos clics, está bueno. Queda como raspado, rayado, cambio, mira, cambio de herramienta esto, no sé ni lo que es, una especie de brocha, media extraña. Está bueno, tiene efectos muy, muy copados, de hecho podría, lo podría usar por una especie de pared o algo así, fíjate, queda bueno, queda bueno. Y los ojos blancos lo voy a pintar con una especie de gris, eh, por ahí me parece a mí, a ver, por ahí un gris así, está bueno. Más oscuro para que se note más. Estoy con este pincel. eh Creo que quedó bastante fuerte. Voy a elegir un blanco. Y voy a pintarlo de vuelta como para tapar lo que hice. Pero que quede con el mismo efecto. Queda bueno. Queda bueno. Mira voy a elegir otro. A ver este. Una especie de crayón también. Siempre yo bajo la opacidad. ¿sí? Ustedes prueben. Esto como les dije ya saben. A ver, más oscuro. Estoy en blanco, ¿no? Sí, más oscuro. Ahí. Eh, está bueno. Está bueno. Lo mismo. Tienen que amigarse con las herramientas hasta encontrar las ideales para sus proyectos. Queda bueno, mirá. A mí me gustó. Bueno. Fíjense que solamente hicimos la cabeza. ¿Sí? El proceso para el resto del cuerpo es prácticamente igual. Si se animan a hacerlo, que los invito a hacerlo, obviamente que sí. Buenísimo. Fíjense que acá... Miren... Miren esto que me está pasando Acá, digo bueno eh, Me pasé de mambo porque Me quedó muy gris, quiero, quiero recuperar el blanco Bueno Yo te recomiendo, si lo borras Si convierto esta, este pincel en borrador Y lo borro Estoy perdiendo Estoy perdiendo mi, eh, El relleno real No me conviene hacer esto No me conviene Lo que debería hacer es Desactivar la goma acá arriba Y pintar con blanco Sí, pinté con gris, ahora pinto con blanco Entonces es como si en una pintura No te gustó, lo pintaste de rojo o no te gustó Bueno, lo pintas de blanco y después lo pintás de otro color Por ejemplo sí, Así que si vas, vas a pintar, que sea todo pintado Lo ideal es, una vez que está la forma base Empezás a pintar Bien, fíjate que ahí tenemos Queda bueno, queda, queda re fachero A mí me recontra copa, mirá Ahí activo El original, digamos Y fíjate que eh, tomó la forma, ¿sí? así que bueno el resto es exactamente lo mismo, podríamos hacerlo podríamos redibujar con el tema del vectorial un bracito, una pierna y así, y así, y así yo lo que te invito es como a pintar ahora formas básicas en la próxima clase te voy a mostrar o voy a hacer mejor dicho, voy a terminar este Spider-Man. pero voy a utilizar una herramienta que nos va a servir mucho que se llama grupo o carpeta, que lo que vamos a hacer es agrupar cada cosa en una carpeta para que no queden tantas capas sueltas Porque acá tengo que hacer un, Una capa Para el brazo, otra para la pierna Otra para la parte de acá Y así, y así, y así ¿Podría hacer todo en una capa? Sí, ¿conviene? No sé, depende Depende, depende, depende pero quiero mostrarte más herramientas para que tengas más posibilidades. Y la próxima o la próxima clase es eh, redibujar todo el dibujo. Si te animas a hacerlo, que espero que sí, hacelo. Yo prefiero, de hecho, que no me esperes. Hacelo, ¿sí? De vuelta, te repito. No me esperes, hazlo. Así por lo menos después decís. Ah, yo lo hice de otra forma y me salió igual. Ahora veo lo que haces vos y lo tomo también. Esa es la actitud correcta. Así que bueno, hasta acá hemos logrado hacer la cabeza de Spider-Man con esta sensación. Eh, mira me acerco mira voy a tocar la tecla tab de mi teclado tab es la tab es la tecla que está al lado de la q en el teclado con, con esa tecla en tu teclado haces que todo se vaya hacia los costados y te concentras si querés así como en pintar mira estoy pintando reconcentrado, mira con el color blanco en este caso para que toco tab de vuelta activo y le digo quiero pintar la cabeza con eh, con esto a ver con opacidad 9 tamaño rojo con ese color más oscurito... amor a ver qué pasa, mirá. Ahí, con tecla TAB. Desactivo todo y fíjate. Queda fachero, eh. Queda fachero, eh. Y les recomiendo la película de Spider-Man. El de Un Nuevo Universo. La que está Maes Morales. Que van a ver que el estilo de dibujo de esa película es muy similar a esto. Y ese, y ese estilo o esa película tiene este tipo de recursos de pintura. sí, De hecho, está hecho en programas que utilizan estos mismos conceptos. Y hasta... Y hasta bueno, es casi prácticamente muy parecido. No te digo lo mismo, pero bueno, es parecido. Y para el que quiere estar más avanzado y si llegaste a esta parte del video, te voy a dar una herramienta eh, copada. Mira, fíjate, yo tengo, te voy a mostrar, tengo este pincel, ¿sí? Que dejé. Esta opacidad, este tamaño. Toco la tecla Tap y estoy pintando acá. Realmente es un bajón tocar tap todo el tiempo para volver acá. Yo lo que quiero hacer es solamente concentrarme en pintar la cabeza con este pincel. Me gusta la opacidad, me gusta el tamaño. Mirá el truquito que te voy a decir, ya que terminamos con esta parte, ¿no? Con la tecla control de tu teclado, fíjate lo que pasa con tu eh, pincel. Se transforma en un gotero. Esto le digo, hey, copiame este color. Tic, me copió el color y ahora yo puedo pintar, fíjate, con ese color azul. ta Y si no me gusta lo que hice, te digo el atajo del teclado fíjate, nosotros tocamos este para ir para atrás para retroceder lo que hicimos si no nos gustó, fíjate, toco para acá y ahí des deshace lo que hizo bueno, el atajo de teclado si estás trabajando de esta forma que en un momento lo vas a hacer para concentrarte pintando el atajo de teclado es esto mismo que está acá arriba editar, fíjate acá, control Z vos tocas la tecla control de tu teclado y la Z, mira lo que pasa, para que me ponga así mira, a ver, control control Z Fíjate, yo hago todo un mamarracho así. ¡Eh! ¡Qué horrible! Bueno, control Z, control Z, control Z, control Z, control Z. Recuperé lo anterior, ¿sí? Y esto está buenísimo porque te concentras, fíjate, con la barra espaciadora me muevo. ¿Eh? Ahí va. Con la tecla control, copio este negrito color oscuro negro de acá. Y sigo pintando acá. ¿Eh? ¿Pachero o no? control, hago clic acá, pinto ese color blancuzo que está ahí para ponerlo más por acá ahí va, mirá pinto por acá abajo eso sí, solo estoy pintando en la capa esta de, de la cabeza, para cambiar de capa tengo que venir para acá y ahora sí cambio de capa, ya estas son cositas más avanzaditas, lo importante de hoy, ahí está, toco la tecla tab y les muestro cómo quedó a mí me convence, eh <risas> buenísimo, bueno lo importante de hoy que fue, lo importante de hoy fue que trabajamos con la herramienta en principio los vectores para poder establecer nuestra forma base esa forma base de vectores la transformamos en capa de pintura y la empezamos a pintar habiendo bloqueado los píxeles transparentes sí así que eh, fue solamente eso o sea, parece poco pero hicimos <risas> un montón así que bueno, nada, espero ver sus dibujos este es el mío, espero ver los de ustedes y ya saben, mientras más tiempo se sienten a pintar y dedicarle más fácil les va a resultar así que de acá en adelante la creatividad es suya yo como dije les voy a enviar este dibujito pero son eh, pueden animarse son libres de, de elegir el que quieran hacer si ¿sí? acá no hay reglas somos los los rebeldes los rebeldes digitales así que bueno Espero que les haya servido, les haya gustado. Y a practicar, muchachos, muchachas, amigos, todo el mundo. Vamos a, a practicar a que pintar todo, ya que esto es pintura digital. No se gasta, no se gasta y no se manchan encima. Así que, qué mejor que eso. <risa> bueno, en la próxima clase los espero que voy a seguir completando este Spider-Man, pero como ya te dije, espero que lo hagas vos, como te salga, ¿eh? No importa. Yo, o sea, ni bien, el bien y el mal no existen. Acá existe el hacer solamente. Entonces hace el dibujo completo como te salga y después ves cómo lo hago yo Comparás y agarras las herramientas que te sirven así que listo compañeros amigos colegas alumnos padres madres todo el mundo espero que eh, que brille el color de ojos en sus, en sus hijos así como diciendo qué loco lo que puedo hacer y sí lo puedes hacer y todavía falta bastante por ver así que Manos a los pinceles digitales Con todo muchachos A, a dibujar Nos vemos en la próxima, chau